Lindo día, hoy quiero que conversemos sobre frecuencias vibratorias y qué significa esto cuando las personas nos dicen debes elevar tu frecuencia vibratoria, el miedo baja las defensas, qué está pasando realmente con esto. Hace más o menos 12 años el doctor Masaru Emoto Hizo un experimento con agua en el cual determinó que los patrones armónicos generaban en el agua patrones armónicos y los patrones disarmónicos, ya sean palabras o incluso pensamientos, generaban en el agua patrones disarmónicos. Bueno, nuestro cuerpo es un 70% de agua, por lo tanto, nuestros pensamientos, palabras y acciones van a determinar la composición de esa agua. Hace 8 años nosotros estamos trabajando con otro experimento de Masaru Emoto simplemente para poder explicar este tema. Entonces, se cocinó un arroz, se puso en dos frascos distintos y la única diferencia entre ellos fue la etiqueta. A uno lo etiquetamos con la palabra amor y al otro con la palabra miedo. Pues bien, el resultado es que ambos arroces se pudrieron, sin embargo, podemos notar por el color que aun cuando los dos están podridos, el arroz de miedo tiene una característica de gran negativo, eso quiere decir es muy hediondo y además es muy oscuro. Y el arroz de amor tiene una característica de gran positivo, eso quiere decir que huele como a pan, a levadura. Entonces frente a esto, si solamente la etiqueta puede cambiar cómo se va a manifestar este arroz, imagínate lo que puede hacer en tu cuerpo día a día. Es importante que levemos la frecuencia vibratoria. Y para elevar la frecuencia vibratoria, nos podemos anclar en palabras, pensamientos y acciones que sean armónicos, para cuidar qué nos vamos a dar a nosotros mismos y qué le vamos a entregar al otro. Si gustan, pueden dejar sus comentarios acá abajo, dudas y otras cosas. Un abrazo grande, espero que les sirva. Nos vemos pronto.